Hola, muy buenos días a todos los seguidores del canal de Movimiento Civil. Hoy os traigo este vídeo porque, como saben, hoy Estados Unidos, la Reserva Federal, decide a partir de las ocho y media de la tarde en el discurso de Powell si habrá subida de tipo de interés o si no habrá subida de tipo de interés. Lo más previsible es que haya una subida de 75 puntos, como está previsto, pero también podríamos vernos en el caso de que la subida sea aún mayor, y alcance los 100 puntos. Así que veremos qué es lo que ocurre. Pero antes de nada quisiera mostraros cómo se encuentra Bitcoin. Ahora mismo lo tenemos en 18.926 dólares. Esta es la situación que tenemos. Vamos a ver qué ocurre. La verdad es que el comportamiento que ha tenido esta criptomoneda no ha sido del todo bueno. está incluso yendo a buscar niveles más bajos de soporte de los 18.850 aproximadamente para así tomar liquidez y poder dar ese impulso que tanto necesita para que no se hunda el precio. Si perdiéramos los niveles de 18.000, probablemente veríamos los 17.500, incluso nos iríamos a niveles mucho, pero que mucho más bajos. Respecto al SP, se está comportando pues, de una forma bastante similar a Bitcoin, está cayendo, estamos en los 3.859 eh, puntos y necesita, necesita que la Fed venga a salvar al SP, a la Bolsa Americana porque desde estos niveles que marcamos aquí, aquí eh, el SP no deja de caer, con pequeños rebotes a la media para seguir cayendo. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Respecto al índice de miedo y codicia, pues nos encontramos en una situación muy crítica. En los mismos niveles de ayer, en 23 puntos, el miedo extremo sigue en el mercado, los inversores huyen del mercado, principalmente en renta variable, aunque también esto podría suponer una buena oportunidad de compra, porque cuando alcanzamos niveles inferiores se pueden dar las mejores oportunidades de compra. Por lo tanto, aunque ahora los inversores estén apostando más por la renta fija, como pueda ser el bono a 10 años en Estados Unidos o incluso apoyarse en el dólar americano, que está en máximos históricos, pero también existe la posibilidad de que haya inversores que decidan apostar por la renta variable, porque de aquí a dos o tres años podríamos estar en niveles eh, muy diferente de los que estamos ahora. Respecto al calendario económico, destacar hoy, como ya he comentado, lo que va a ser la rueda de prensa del FOM. Aquí eh, nos dice a las 2 y media de la tarde, pero realmente no es a las 2 y media. A las 2 y media es en Estados Unidos, pero en España estaremos a partir de las ocho y media. Escuchando a Powell, comienza a las 8 la conferencia, pero a las ocho y media estaremos muy atentos porque dependiendo de lo que diga Powell el mercado reaccionará de una manera o reaccionará de otra. Respecto a nuestro canal de, eh, de Movimiento Civil, destacar principalmente de que aquí tenéis todos los links, siempre los dejo en los vídeos, en la descripción, para que puedan unirse a BINX o BINX y puedan operar conmigo en el mercado. Ya saben, pueden hacer copy trading y a partir de ahí pueden obtener grandes rentabilidades, hasta un 90% de ganancia por cada 100 euros depositados, 200 euros depositados, siempre confiando en alguien que sepa operar este mercado, que tenga experiencia y que obtenga buenos resultados. Además nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y también pueden participar o pueden ser parte de nuestra Academia Blockchain, donde pueden aprender sobre el mercado de las criptomonedas, metaverso DeFi, web 3.0, etcétera, y pueden también operar con nosotros en el mercado, sabiendo qué estrategia de trading utilizamos y para ello tendréis sesiones personalizadas para conseguirlo. Así que eso es eh, una gran ventaja que vais a poder, a poder tener todos aquellos que estéis conmigo eh, en, en este gran canal, en la academia, con nosotros operando. Y sin más, eh, ya finalmente eh, decir que, bueno, que aunque la situación económica sea la que es y estemos atravesando por muy malos momentos, pero considero que ahora mismo es cuando mejor existen o es cuando existen las mejores oportunidades a la hora de invertir, a la hora de generar ingresos y a la hora de poder obtener, como digo, esas rentabilidades. La inflación supone, lógicamente, un freno a muchísimas decisiones que tomamos, pero también existen fórmulas y eh, las criptomonedas y el sector cripto nos lo permiten, de poder ir escapando de toda esta situación y poder vivir lo más libre financieramente posible, sin depender, en este caso, de terceros del Estado que nos somete con su política agresiva de impuestos y con su forma que tiene de socavar ¿no? los intereses de la sociedad, ¿no? en pro de los intereses muy particulares de ciertos mandamases. Por eso mi apuesta es Bitcoin y eso es lo que pienso que todos deberíamos de hacer, apostar una tecnología en crecimiento y por el futuro, desde mi punto de vista, de la humanidad en este siglo XXI. Un saludo a todos, espero que hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. Seguiré trayendo información actualizada sobre Bitcoin, criptomonedas, mercado tradicional y de todos los activos que vosotros quieran analizar. Muchísimas gracias.